Acampe, África, Eurasia, Viayala 40 o de 8 ml. Acampe, África, Eurasia, Viayala 40 o de 8 ml. Y pensaba y decidí mandar este mensaje para que no se les quede como copia a ustedes. Alejo, Cachimami, les amo, gracias por ser mis hermanos y gracias por ser mi madre que Algo que le quería decir a Tatayo, Milton y Rodolfo Ustedes me cuestionan casi los tres todos Bueno, que hay menos, que hay que menos que cuestiona por nada Se convirtió en el Usted se convirtió en un escuchador profesional, compa <risa> Te quiero, hermano Entonces, bueno, ni siquiera lejos tampoco es Más bien es usted, mamá La que me pasa cuestionando Que yo por qué menciono tanto a esos tipos Como yo crecí viendo que uno de esos tres, Esos tipos eran como los padres míos Entonces yo les tengo a ellos un cariñito aparte Pero he descubierto esta noche que me quiero reconciliar y la cosa que fue que pensé en algo, que los tres fueron tipos que estuvieron muy cerca mío Para responderme cosas espontáneas en algunos momentos donde uno necesita que alguien le responda algo Y esa es la, la familia de uno y eran los tíos míos Y tatayo, Milton y Rodolfo, ¿cómo están muchachos? Esto quizás nunca lo van a escuchar, pero se los voy a hacer recordar con esta canción que tengo para hacerles Porque en esta ocasión les voy a decir una cosa Tenían ustedes razón Si uno no se coge bien a las mujeres, caramba, eso puede ser un encante Más bien cójasela bien, porque si no, usted no la va a pasar <risa> Ni poquitico, ni de bien, ni siquiera se acerque, no tendrá sopa caliente, ni tampoco a nadie en cama, no tendrá usted ni siquiera el recordatorio de aquello que tenía que hacer, que si no es por ella, Dios mío, se le olvida y dónde fuera usted a tener. Sin Ana, Danilza y Elena, las tres madres mías, cuánto las quiero, muchachas morenas, se las fueron a buscar tres loriqueros, caramba, y se pusieron de acuerdo ellas tres, quién sabe en algún momento, juele, se le salió por accidente, se consiguieron un hombre, África Eurasia Villalense, estipulados en Rodolfo, África batallo Eurasia Milton a África Eurasia Viajala 40 de 8 ML Campe, África, Eurasia, Viayala, 40 UD8ML. Y en ese momento he compuesto un mensaje que espero con esta ocasión le llegue a mi mamá Alejo y Akachi. Ay caramba, cuántos los tengo yo en mi corazón. Cuánto me gustaría en algún momento, caramba, dedicarnos solamente al gozo y no siempre al lamento, para de esa manera estar totalmente asegurados de que eso que estamos sintiendo es lo que teníamos predestinados y sentirnos orgullosos de todo lo que estamos viviendo y no sentirnos avergonzados porque caramba. Si es que nosotros estamos queriendo ser los que nunca hemos sido, tenemos que empezar a cantar lo alto y a estar orgulloso por todo lo que no he dicho que aquí en este momento aprovecho y digo porque tenía que venir a un escenario de este tamaño para poder ponerme a cantar como lo hago. Ay caramba, como no lo hacía quizás desde antaño, porque eso ahí es lo que pega quizás con la rima de lo que viene, pero caramba, será eso política cachi. entonces mejor sigo con lo que venía. Porque aunque no rime lo que hay que decir, hay que decirlo aunque de, de no te rompa la canción. Porque luego entonces todas las palabras son lo que son y no lo no podremos cambiarlas ni si nos hacemos una ilusión. Y ese es un gran saludo para Total Milton y Rodolfo África Eurasia Viyalla 40 u de 8 ml. Acampe África Eurasia Viyalla 40 u de 8 ml. Hombre un gran saludo a toda la nación africura Invadida, invasora y secuestrada de acuerdo a la particular lectura que tenga cualquier persona que hable solo lenguas invasoras de las tres territorialidades que se fueron a dar encuentro de manera permanente. Caramba, hasta un momento que no le cuento, porque será aquel el infinito donde está Elena Susana García Corcho. Y hoy estamos celebrando por ella el Día de la Naturabuela. Mi amor, te amo, te quiero. He decidido que no quiero estar si ella no está. Y he decidido que si ella no va me quedo acá. Y entonces me he retenido... A una cantidad de cosas que ni me animo a contarte, querida abuela, porque será como aquel día cualquiera, caramba, en que tengo llena la memoria de amor, de cariño y de eso que cuando uno es niño se necesita para poder el resto de la vida seguir cantando una canción. Y eso se llama aceptación Porque, caramba, si, ay, caramba, qué bonita esa señora que está mirando, o será que apenas está reparando. Está reparando y escuchando una señora que se parece a la naturabuela. Qué bonita ella, caramba. Seguro que tiene nietos, me imagino o me equivoco. ¿Tiene nietos? ¿Tiene hijos? Algún día va a ser abuela y va a ser una naturabuela, o yo. Le auguro que viva la ciudad de Nueva York. Caramba, ¿y usted cómo sabe eso? ¡Epa! ¿Y usted de dónde es? De esta parte de Cartagena <ríe> Mire usted a dónde viene uno a venir. ¡Ay, se va! ¡Adiós, abuela! Soy de Lorica, soy de un pedacito atrás de Cartagena. ¿Y usted de dónde es? Ay, no se lo puedo creer. Espera y, le doy, espera y le doy una tarjetita Yo soy, estoy transmitiendo Estoy transmitiendo para radio Déjale doy una tarjetita Ay gracias caramba ¿Y cuándo se dio cuenta? Ay pero ¿Por qué lleva tanto afán? Mire, aquí adentro hay unos bares nuevos hermosos En la nueva estación ¿Quiere que le invite un café? Ah bueno, entonces mire, ahí están mis cosas, yo no las puedo perder de vista acérquese ah, un poquito Ah, yo la vi a usted, usted estaba allá hace ratico que me está viendo Esto para la familia, para mi familia y para un grupo de amigos, es un grupo privado No, pero ya la conocen a usted Mucho gusto compadre, yo soy de Lorica mi familia de Gensemaní ¿Y ustedes de qué barrio es? Ay, déjeme darle mi, mi Mi tarjetito, un momentico, espérese No se vaya, espérese, espérese Compadre, ¿esto es mío? Wait. Bueno, ya están viendo lo que está sucediendo Caramba, tatayo, Milton o no, Rodolfo África, Eurasia, de 8 ml Acá, África, Eurasia, de 8 ml Dice, ¡Ay, qué lindo! ¡Estaba corriendo! ¡Gracias! ¡Pu, Y con el bombo de Colombia. ¡Ay, no era lindo suficiente! Bueno familia, imagínense que acabo de encontrar a una señora de Daniel Lemetre que se puso admirada a verme lo que estoy haciendo y ahora está con el hijo y le voy a dar uno de los sombreros, mami, de primo, para que lo guarde allá en su abeja. ¡Ya está, ya está! Campe, África, Eurasia, Viallada, 40 o de 8 ml Imagínense que están esperando a la hija este, La señora Lisbeth se llama Es del barrio Daniel Demetre con el hijo Están esperando a la hija Que viene de Búfalo este, Y no me lo puedo creer yo Y ella tampoco Yo estaba haciendo maroma y morisqueta Aquí en la Frente a Mavis y Garden Y ustedes pueden creer que de repente llega, yo me, me estoy haciendo la maroma elegante, o a sea, todo el mundo la ve y dice, no joda se malen la monta. <risa> Ojalá, oh, qué lindo sentirme así, pelados, que, que, que me libero y que puedo transmitir y percibir energías que, que necesitaba en mi vida. Que no hay que echarle la culpa ni la responsabilidad a nadie, pero ahora resulta que recién es que lo estoy empezando a hacer. Entonces, have a nice night tonight. Oh, like, thank you. I make it by myself. Uh. Ahí se una chica me dijo que le gustó cómo estoy vestido. Entonces les cuento. Eh, nada que la señora Lisbeth está parqueando el auto. Llegó con el hijo. No sé cómo se llama. Y es de Cartagena del barrio Daniel Limet. Ustedes pueden creer. Les voy a... Miren, yo estoy en la... En la... 33. Con la octava. La avenida octava con la 33. Carrera con calle, ustedes elijan cualquiera lado. Y ustedes pueden creer que de repente yo me subo encima de unos aparatos que tienen un metro de alto, unos, unos calambuquitos que le pusieron aquí a la estación de tren que está frente a Madison Square Garden. Y ustedes pueden creer que de repente yo veo que una mujer me está viendo y ya a rato, tenía como dos minutos de estar a ustedes y mirándome a esa señora y de repente me, me dirijo a ella y respondió. O sea, yo me dirigí y se notaba que me estaba escuchando, así que eso fue es una vaina sorprendente. Y, y desde hace unos 10 minutos estamos hablando, y es de Daniel Lemetre. Hey, hey, hey, I am here broadcasting from the 8th and 33th street of New York. Hello, lady. How are you? Pretty good, and you? I'm okay. What a smile you have on you, lady. Thank you. How you made for having that smile until now? What was that again? What you do in your life for having that smile until now, having that big boy that is your son on the right of you? Well, just I'm trying to be a happy person in order to keep you are. You, you know what? I have some news for you, lady. Uh -huh. You are making pretty well, okay? Thank you so Congrats. much. Congrats. Woo! Okay, okay, I'm gonna be quiet. Yes. So. Save my hat until Sunday, mm -hmm. one week or one month. Please, Mrs. Lisbeth. But how do I get back to you? <laughs> mm -hmm. Now I am in trouble here. Yes, you are. I like it so much having that kind of trouble with a kind of a smile. Women lady than you, lady. Mm -hmm. Hey, man, congrats because you're mom. You. Wow, uh, already you noticed, but I need to tell you, know, <laughs> anyway. <laughs> Where do you learn English? Me traveling all over this water planet Earth. Do you know that the planet the name of this planet is water water planet? And there's these guys that they changed the name. I'm gonna tell you that story later. It's right. a fiction later that you, a history that I was writing this? about. Do you want to hold this? Yeah, for sure lady. So why do you want to hold this when I push this button got for this I have in several groups. This is from my mom and my two brothers. Mm -hmm. Cain, Alejandro and Anna and then this goes to my friend henry henry has a radio show his name is voluntariando it's about getting to places and be voluntary doing something that you like it mm -hmm. so i like so much to help everybody that my natural grandma natural day today so i came to new york city to help him making food for homeless at brooklyn on ocean hill this is the poorest area of brooklyn And neighbors together, there's a non-profit that they make food for poor people. I was making there voluntariando. Voluntariando is the show with my friends at Patagonia. So this is for my family and from Henry too in Patagonia. La vagabunda pasión de la vacanidad. Vamos, Cachi! la rompiste con eso, papá. <laughs> listo, listo, señor Lito. Dígame. La vagabunda pasión de la vacanidad, uh -huh. desde hace, nosotros tenemos dos vidas, como todas las fundaciones, prim... desde cuando empezó a hacer lo que empezó a hacer y desde cuando empezó a pagarle al Estado para poder hacerlo. Uh -huh. Entonces nosotros empezamos a hacer esto aproximadamente hace 20 años casi ya, que es a dedicarnos a hacer cosas por la comunidad, porque sí. Somos una gente que tiene los recursos, las ganas, el conocimiento, la herencia del servicio y lo hacemos. Y hace dos años se hizo real como que en papeles, ¿entiendes? en papeles, la vagabunda paciente de la vacanidad, su objeto es llevar a cabo eh, la extensión de los valores que nos hicieron a nosotros por todo este planeta. Y empezamos por el oeste de Nueva York. Entonces yo voy a lugares a ayudar a la gente y ya, o sea, la gratis. O sea, a mí me llaman y voy, y si no me llaman, yo voy, igual digo, hola. Eso es la vagabunda pasión de la vacanidad. Entonces tú eres un voluntariado voluntariado. A mí me pagan para ser voluntariado. O sea, yo soy voluntario para el que llego, pero yo para llegar ahí, me. para llegar aquí hay que tener. Sí, por eso te digo, porque vivir aquí no es fácil el mundo. Mantenerse donde tú vives no es fácil. No, no, no. no. no. Entonces el transporte tiene que comer y todas esas cosas no es fácil. Porque te dan un Sí, señora. Para sí. poder venir hasta acá y no hay de otra. la verdad es que yo leo desde que tenía cinco o seis años así que ahí una ventaja una de mis mamás sí. este tengo tres mamás porque me criaron las tres y me enseñó a leer y escribir hizo un colegio para mí sí. prácticamente bueno para mí y para los hijos de marido también pero ahí empecé mi empezó mi yo yo yo desde la, desde el jardín tengo una educación de alto nivel. O sea, no fue es que me mandaron al colegio de la esquina, es que mi, mi tía psicopedagoga, psicóloga, me hizo un colegio, entiendes. Juan Jacobo Ruso se Optimus. llamaba, imagínense. Ella enseñaba y me Enseñaste en la casa, lo que llamaban Exactamente. Pero no solamente era la tía que me quería. Era psicóloga, tiene cinco años en la del norte estudiando para poder Y el primer cliente fui yo. O sea, una, una tremenda suerte, viste. La universidad no es la universidad Pupi de Barranquilla. No sé si sabe. No, él no la conoce. Bueno, la Pupi es, es, es como la Fordan de aquí de Nueva York, una vaina así parecida. Uh -huh. Bueno, y ahí empezó mi educación. ahí, pa... Bueno, empezó por los cielos y se quedó ahí. Entonces, no, no fuiste a ningún plantel educativo. Sí, siempre, siempre. Y fui a la universidad también, pero ninguna me recibí porque me aburría. <risa> la terminé una, terminé una carrera uh -huh. y me faltó la tesis. Y dejé así nomás y me puse a andar a pasar la chévere. Ah, entonces lo que eres es un vagabundo. La vagabunda pasión de la vacanidad Mi hermano me hizo una fundación. Es <risa> <risa> <risa> una fundación donde, escuche, si no hiciéramos lo que hacemos y si no fuera en que soy, no estuviera aquí, señora. Y ve. O sea, ir a un lugar y que uno le pregunta, bueno, ¿y tú qué quieres a cambio? Y uno le dice, no, no quiero nada. Pero, ¿cómo que no quieres nada? Eso cuesta y ya la gente me cree. Ahora me recibieron aquí en esta fundación Que es una de las más bárbaras que hay en Brooklyn Todos los días le dan entre 120 y 150 almuerzos Y unos 100 desayunos A que lo vaya a recoger Comida de calidad, ayer fue eh, Salmón Y hoy había quinoa con el arroz Y cuscuz, imagínese este no, oh, que... Ellos hacen eso hace 35 años Y un lugar es increíble. Y usted no me ha contado de usted. Neighbors Together se llama el lugar. Neighbors Together. Sí. Uh -huh. Y usted cuénteme de usted. Bueno, yo tengo 45 años en este país. ¿Es que no, sigue andando Tiene dos hijos. ¿Este es Muy bien. Sebastián. Muy bien. Y la otra es la que viene ahora que se dice Sí, ya, yo, ya yo le anuncié a su familia porque até a los cabos de que no podía creer lo que se la... ¿Tú ya está viniendo? ¿Era de fútbol entonces? Sí, estamos esperando oh, ahora. viene por unos 4 días, luego que... sí, sí, sí. Bueno, sigue la historia. Ajá, entonces. Ah, bueno, entonces yo hago servicio social, trabajo para... Muchos años ¿Para, social, ¿Para trabajo? quién trabaja? ¿Para la ciudad o para el Estado? Eh, trabajamos, trabajamos para... Ciudad, ¿Federales? ¿Federales? Off. Trabajan para para, para para la ciudad y los federales También todo y viene Ah caramba Bueno, todos nos dedicamos A servicio social A individuos De mental autista bien. ¿En cuál de los Buros de la ciudad? En toda la ciudad Sí, los buros eh, Sí, estamos en toda la ciudad Incluyendo ¿Y hace cuánto hace eso? Bueno, ya tengo 13 años con, con, con esta compañía. ¿Y estudió dónde en Cartagena o acá? Terminé mi bachillerato en Cartagena y conseguí mi bachillerato lo que le llaman en Colombia. Hace muchísimos años. ¿En qué? ¿En trabajo social? No, yo pensaba en enseñar español. <deóstate> en lieerte, en, en, en Pero sin embargo, como siempre nos gustó el servicio social desde que estaba en Cartagena, allá en el buen pastor, haciéndole a las nitencitas. A cada quien le el, el, el, y, eh, me toca su vestido, No me diga que se casó con un cartagenero, no. <deóstate> <En de> venezolano. <risas> me encanta. Me encanta, me encanta. ¿Por qué te ¿De A? ¿ah? ¿Por Porque es que tenía que ser de Cartagena, si no de Isenquita, venezolano, o sea, no no pega más, si es que es lo más chévere. Compartí la misma salsita. ¡Ah! ¡De este viquito que lo ponía uno así, asado! Cuénteme de ese hombre que la enamoró hasta el día de hoy. No, bueno, todavía está ese hombre, ellos. Todavía está bien ahí, igual. Nos conocimos en una vacaciones donde yo andaba de vacaciones y entonces, yo en un restaurante lo conocí. Y hasta el día de hoy tenemos 25 de años de casado. ¡¿Ah! Óyeme, duramos cuatro meses de novio por corresponder Ay, Dios mío. Óyeme, óyeme, pero cuéntame, el fin de semana que vas allá a la receta indígena. Esto es sagrado, como usted sabe, por eso ya estoy en problema. Vamos a ver qué hago yo para recuperar ese sombrero. Vamos a hacer una, un ritual. Yo traje unos, los nativos americanos. Ustedes, de allá y usted también ver, tiene sangre. También, ver, no mi se mi lo mamá. puedo creer. Es Todo está ocurriendo en vivo y en directo es sin ningún tipo Samantha. de. Samantha, wow. Reina linda. Una caribeña 200%. Ay, había un ser humano detrás cuando yo, mientras yo hablaba. Ay, caramba. Su hermana. Ajá. Bueno, sí. ¿qué quiere saber? No, de, de, de la. Porque ella viene. Está... Ya, ya, ya. ¿Cómo es que? No, eh, de, de, de, de, lo, de la reserva indígena. Sí, señora. Bueno, vamos a hacer un sí. ritual. Entonces para nosotros llevamos a nuestros hermanos en cualquier otro lugar del continente uh -huh. un objeto que represente algún ámbito de sacralidad de lo nuestro. Y ellos también tienen algo parecido. Así que vamos a hacer un encuentro ritual uh -huh. frente al mar con el sombrero. Con este frío. Claro. Papi, ¿cómo es que se llama? Ellos se meten al mar con este frío. Los nativos americanos, y Esos cuerpos son otra cosa. ¿Cómo es que se llama? Este, porque yo los he, he visto, pero en el verano, donde ellos hacen uh, uh, uh, uh, Claro. Pues sí, pero... Mire, hay, hay. yo usted la tengo que entrevistar. Porque claro, ya aquí quedó entrevistada la señora Lisbela abuela hoy, transmitiendo desde Acampe, África, Eurasia de Ayala, 40 UD8ML. Pero estimada señora, ¿cómo la llamo? ¿Señora Lisbeth o Lisbe? ¿Cómo prefiere. Ay, gracias, Dios mío, a la, a la nuestra. ¡Uh! Samantha, te amo, aunque no sé quién eres, porque de tu madre enamorado estoy, también es de tu hermano que enfrente tienes. Aquella ni siquiera yo la había visto, estaba ahí escondida, pero mire usted cómo anda usted de bien acompañada. Tiene quien le cuide las espaldas. Señora Lisbeth, qué encanto que esté aquí, qué encanto mirarle los ojos, esos ojos como si fuera una tía. Ay, Dios mío, qué enamorado estoy de esa familia. ¿Ah? Sí, me imagino, por supuesto que sí. Mucho gusto. No estoy loco yo, mi abuela lo decía pero no es cierto. <risa> ya, ya, abuela mi amor, aquí estoy contando cómo me decía pero era puro cariño porque hoy es el día que te dedico desde para siempre desde el alma mía. Señora, limpie ve cuando vemos a hablar. Entonces cuando yo pase por mi sombrero me tiene que doblar mi sombrero. <risa> Mire usted. No lléveselo, porque yo necesito volver a verla, para cocinarle o para que me cocine, para una de las dos, ¿Y, y para volver a entrevistarla, porque de lo que usted hace, de lo que usted hizo de su vida, se trata de que más costeñas se den cuenta que sí se puede. ¿Y yo no te voy a volver a ver. ¿Por qué? Ay Dios mío, Esto, yo reconozco esa mirada Y le digo a mi querida que tiene mi teléfono y mi sombrero Me voy a retirar en este momento para obligarla en la conciencia Que por favor me llame y nos volvamos a ver Adiós familia bonita, que viva Venezuela y Colombia Y que viva la señora bendita Lisbeth de la que me despido ahorita Chao Chao Bueno y ahí se fue la señora Lisbeth, espero volver a verla Se llevó un sombrero que no es mío, hay que devolverlo Pero caramba, qué interesante sería que eso volviera a suceder porque no se imaginan lo que es esta coincidencia de estar en este lugar en este momento y que de repente llegue alguien y se vaya así, como 50. Acampe, África, Eurasia Viayala, 40 de 8 ml